En este contacto diario en el día de hoy es el momento donde nosotros pues compartimos estos cinco minutos en contacto con los deportes y el responsable de hacer ese recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes lo es nuestro amigo Ariel Ken. Adelante hermano, saludos, buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días, doctor, buenos días, ¿Eh? feliz, feliz día de trabajo. Los piel televidente que se mantiene día tras día eh, observando el mejor programa con la mejor producción. Víctor eh, y doctor eh, Mani Alta, ah, eh, eh, el mejor manager, mejor manager del país. Hay que felicitar a Mani Alta porque ha estado ayudando a cientos de niños a través de su fundación que se llama El Kit que está trabajando con los diferentes niños de la ciudad de San Pedro de Macorís y alguna parte del país. Cada, eh, cada, a, a cada institución que va, o cada liga que va, aparecen más de cientos y pico de niños, y esa fundación estará apoyándolos eh, de manera, con lo que son los uniformes, los bates, las pelotas, excelente labor que está haciendo Maniata que decía en una ocasión, que cuando Dios le diera la oportunidad de ayudar a los niños, porque él parece que no viene de buena familia, pasó para ese padre trabajadito en, en San Pedro, y, y, y pidió a Dios, y hoy en día lo está cumpliendo, ayudándose a, a otros niños. También hablando de Maniata, dice que en la misma, en la misma entrevista que si estaba programado para trabajar en el clásico, que dice que no está interesado en participar. ...en el Clásico Mundial, para que ustedes vean, mientras otros no quieren ir... ...quieren estar, este señor maniata no está interesado en participar... ...a veces hay unos chimecitos ahí con el presidente del equipo... ...que también eh, hay una situación con el caso de Monsea Lowe... ...que el, se ha estado hablando del equipo y Monsea fue el último gerente... ...que llevó el Clásico Mundial... ...y no se ha hablado nada... ...pero según la informe del presidente... ...las ligas... Del Clásico Mundial, la, la, la, la, ...la asociación... ...no ha permitido que nadie hable... Con, con, con, ...o no de publicidad todavía... ...hasta que no se reúnan. ...también ayer le dice ...que los leyes están listos... ...para... ...para ya iniciar la NBA... ...que es no está de acuerdo... ...como mucha gente está especulando... ...que, que la NBA va a finalizar. LeBron James dice que su equipo, los leyes y algunos equipos más están ya di disponibles para iniciar la temporada. Que solamente tienen que darle par de días de práctica y ellos están estables. Que ellos no están de que él no está de acuerdo con que la NBA finalice ahora también lo que es la Serie del Caribe, donde el doctor José Joaquín Cuello dice que la Serie del Caribe de 2021 no, ten no tendrá ninguna situación. Es decir que así los equipos se han estado reuniendo virtualmente para así estar dándole tener un plan B en dado caso. También los presidentes de las ligas de los béisbol invernal eh, también se han estado reuniendo para que no, no les pueda sorprender en dado caso la epidemia continúa y ellos tener que no encontrar qué hacer, pero ya tienen un plan B. Pero sí están positivos las ligas invernales. Y también lo que es la serie Caribe 2021, que, que va a ser en México, Mazatlán. Eh, también, habíamos informado aquí que habían dos candidatos, los Tigres del Liceo. Ya los Tigres de Liceo eligieron a, a Luis Sojo. Parece que se llevan de serio. Como, como sí, un fanático. Diego, bueno, ya, fanático que sabe de eso. <risa> Luis Sojo, que tú has ha estado en cinco campeonatos de serie mundial. Eh, también estuvo, ha ganado líder de bateo en la Liga de Venezuela ahora le toca este reto aquí con los, con los Tigres del Liceo. así que esto es lo que hay en el mundo del deporte eh, y esperemos que ya los gigantes del Cibao en esta semana van a anunciar ya lo que es su gerente y también van a anunciar su dirigente también eh, eh, Ariel, esa, esa entrada o eh, esa integración a la Liga de Luis Ojo. Eh, eh, va a causar eh, ciertamente va a aumentar ¿verdad? la credibilidad y la calidad como liga que tenemos nosotros, eh, que hay que decirlo ¿verdad? no creo que exista otra más importante que la nuestra después de las grandes ligas entonces el, el, el dirigente de la calidad de Luis Ojo por estar en esta liga pues eso eh, aumenta la calidad y dice mucho del béisbol que se juega en este país Sabes que la liga dominicana se ha catalogado como una liga de, de ya decía, una de las ligas más fuertes con más profundidad, donde han pasado todos esos dirigentes que hoy en día tú lo que, que hoy tú lo ves dirigiendo en el Licey, lo votan a los tres días, pero el tipo va a ser COA de tercera o va a dirigir una, una la liga A de tal equipo de grandes ligas o está en la en la en banca de bateo. <risa> Esta Liga se ha convertido sin lugar o ha sido siempre la antesala, tanto para los jugadores activos como tal, vienen aquí eh, a, a confirmar el talento que tienen e inmediatamente dan el salto, así mismo pasa con los dirigentes Los dirigentes les gusta, es, les gusta vivir esta experiencia aquí en República Dominicana porque eh, el béisbol es bueno, eh, aprenden mucho eh, conocen mucho de, de, del juego picoso que tiene Latinoamérica que cuando vaya a la Liga es más fácil para ellos, resuelve las cosas más fácil cuando le da la oportunidad. Antes, Entonces, sí, la, la, mayoría, sí. la gran mayoría de los... Antes, eh, no había mucho eh, dirigente latino eh, eh, dirigiendo la, la Liga Invernal, sobre todo la Liga Invernal Dominicana, y tú veías que dirigentes como la Sorda, dirigiendo el licey y el año y el año siguiente dirigiendo los Dodgers de Los Ángeles, o sea que era... Phil Riga también fue un buen manager de Grande Liga, por mucho tiempo. O sea que... Claro. Tú ve, hay varios, hay varios dominicanos que están al trí de, de, de estar dirigiendo eh, aparte de uno que hay, ya con el equipo San Francisco creo que es. Eh, varios dominicanos que están ahí cerca, muy cerca tanto en la gerencia de los equipos, ya Maniata se mantuvo una vez cerca con Marinero de Sear, eh, y fue dirigente también. Pero sí la liga dominicana es un trampolín para lo que es la serie, o, o perdón, lo que es las grandes ligas. Así es. Ariel hermano, gracias una vez más de verdad que feliz fin de semana y feliz día del trabajador. Felicidades para esos dos trabajadores. seguro hoy ustedes eh, en la mesa le van a tener dos eh, trabajadores, dos fieles. Sí, sí. Sí. Sí. Ariel, Recuerda que, que aunque es fin de semana largo, el lunes, volveremos a reencontrarnos con cinco minutos de contacto sí, con los Sergio, pues el hombre no descansa, señor. No, no, yo lo entiendo. Oye, pero... Va, es más, vamos para la secretaría. Que ya, ya. Lo ¿Ya? Ya, no hay problema. Nos vemos en los tribunales. <risa> vamos a otra brevísima pausa y al regreso venimos con...